Estamos en el Mobile World Congress, la feria por excelencia de las tecnologías móviles y la seguridad es uno de los principales problemas a los que se pueden enfrentar estos dispositivos si no se protegen adecuadamente. Eh, Vicente Díaz, analista senior de malware de Kaspersky Lab, nos cuenta pues, cuáles son los principales problemas que puede tener un smartphone o una tablet si no se protege adecuadamente. Bueno, eh, básicamente aquí estamos viendo gran cantidad de nuevas tecnologías, de nuevos dispositivos y quizás eh, tengo un poco de sesgo por mi formación profesional, pero yo lo que veo son mayores vectores de ataque para la gente que intenta realizar fraude. ¿no? Con todas las nuevas tecnologías, pues evidentemente disponen de más opciones para intentar engañarnos, para intentar infectarnos. Y no solo eso, sino que con los nuevos medios de pago, etcétera, pues también tienen más opciones para realizar fraude de diversos tipos. Hay que pensar que siempre se intenta buscar, pues darle la vuelta a los métodos de pago, etcétera, para intentar sacar provecho. ¿no? Lo hemos visto en distintas regiones, como lo hacen con sistemas de pagos locales, pues según aparecen nuevos sistemas de pago es natural que intenten hacerlo. ¿Hacia dónde se dirigen los principales ataques en cuanto a movilidad y qué veremos en los próximos años? Yo creo que algo que vamos a ver... Entiendo que bastante rápido es eh, los ataques de tipo ransomware en los cuales, al infectarte tu dispositivo, pues te bloquea el acceso o te cifra todo el contenido, de forma que para tú poder rescatarlo y poder ver lo que hay dentro, tienes que pagar un rescate para que te envíen la clave con la cual descifrarlo. Eso lo estamos viendo mucho en PCs, está teniendo mucho éxito, por, por desgracia, ¿no? para los atacantes están haciendo mucho dinero y mucha gente, al final desesperada, está pagando el rescate. ¿no? Si eso se traslada a los teléfonos, podemos ver rápidamente pues, que mucha gente eh, rápidamente tendrá una crisis de ansiedad y, y pagará lo que, lo que haga falta. ¿no? Mirando un poco más adelante, pues, yo creo que podemos ver cómo este tipo de ataques se reproduce en el Internet de las cosas hacia otro tipo de dispositivos. ¿no? Por ejemplo, los teléfonos móviles que estamos viendo, por ejemplo, en esta feria, gran cantidad de vehículos, de coches, que incorporan esta tecnología para comunicarte con el teléfono y descargar aplicaciones, ejecutarlas, tener control del dispositivo, bueno, del, del vehículo de algún modo. Podemos ver como en este escenario puede haber algunos ataques colaterales los cuales eh, sea víctima de algún tipo de virus o, o de infección que pueda producirse en algún fallo, en algún mal funcionamiento, pero de cara al futuro eh, estoy seguro de que veremos ataques dirigidos en los cuales se busca precisamente aprovechar este tipo de tecnologías que se utilizan en estos dispositivos pues bueno, con intenciones desconocidas. Estamos viendo también que cada vez las marcas implementan más en sus dispositivos sistemas de seguridad biométricos, tanto huella digital como lectura de iris, etcétera. Eh, Vicente, ¿qué opinas de, de estos nuevos sistemas y qué problemas de seguridad nos pueden, nos pueden llegar a través de ellos? Por una parte, yo creo que Está muy bien que empecemos a pensar en reemplazar lo que son las contraseñas de toda la vida. ¿no? Las contraseñas han tenido muchísimos problemas de seguridad, todavía los tienen hoy en día, por varios motivos, y se ha demostrado que no son un buen sistema. Entonces, el utilizar biometría parece como una idea muy buena, ¿no? decir, bueno, eh, estamos dando datos que son solo nuestros, nos reconoce a nosotros y nos permite acceder o no. No obstante, eh, digamos que estos días no son los mejores para hablar de temas relacionados con privacidad en los cuales estamos poniendo datos biométricos nuestros en internet a disposición de no sabemos muy bien quién, ¿no? al final. Entonces entiendo que sea un tema muy controvertido y que ahora mismo mucha gente no se dispuesta a utilizar según qué tipos de datos biométricos para acceder a sistemas. Entiendo que es muy positivo que se hable de esto, que se abra este debate y que se encuentre alguna solución, pues de compromiso entre qué información estamos confortables ¿no? compartiendo y qué podemos poner además para que esta información sea totalmente segura. Así que yo creo que el debate es bueno, habrá que encontrar una solución de compromiso en la cual se satisfaga al usuario y a la vez pues, eh, haga, bueno, se mejoren las, los requerimientos de seguridad que hoy en día con las contraseñas puedes dejar mucho que desea.